Hola, ¿cómo están? Hoy les enseño a hacer dos empaques para regalar reciclando un vaso de yogur griego y un contenedor de icopor para sopas vamos a ver cómo se hace el vasito lo limpié con alcohol y dejé secar muy bien para pintar con pintura acrílica vamos a dar dos capas o tres y vas a dejar secar muy bien los colores son opcionales Bueno, acá ya está seco. Voy a pintar ahora la tapita. Voy a utilizar una espuma. Pueden utilizar pincel o espuma. Vamos a dar de dos a tres capas también y vamos a dejar secar muy bien. Acá ya están secos. Voy a aplicar silicona líquida en esta parte porque voy a empezar a decorar con estas perlitas. Estas perlitas las conseguí en la tienda del dólar gustan mucho porque brillan muy bonito y así llenamos todo el vasito a la tapita también le pegué perlitas brillantes pero voy a pegarle más acá en esta parte para que quede más decoradita ahora voy a utilizar una tirita en goma eva le voy a aplicar silicona líquida en los dos extremos y vamos a pegar también estas perlitas esta sería la cogedera de la canastica ahora voy a darle un acabado brillante con esta laca impermeabilizante blue para que se conserve más También pueden utilizar la canes o también acronal. Y dejamos secar. ya De acá está sequito. Voy a aplicar silicona caliente y voy a pegar un círculo en foamy. Pegamos la cogedera de la canastica, lo hago con silicona caliente. Me gusta más con silicona caliente porque pega más, más rápido. Así. Y vamos a colocar papel seda picado y chocolaticos colocar un obsequio también en acá en esta parte vamos a colocar la tapita así me parece que queda como muy como muy novedoso así queda como de dos puestecitos y colocamos los chocolates más chocolates aquí lo que hice fue hacer un monito en goma y le coloqué las mismas perlitas y pegamos acá así nos quedaría la primera idea, vamos ahora con la segunda idea con el contenedor de copor para zona. voy a aplicarle pintura acrílica blanca Cuando terminen de pintarla, van a. y que seque, la van a pintar con el color que deseen Yo la voy a pintar con tonos pastel. Hacemos lo mismo con la tapita. Acá la pinté con lila y rosado. como descubrí que pintando una imagen con esmalte queda como plástica pero debe pintarse por ambos lados le aplico esmalte brillante y lo hacemos también por el otro lado como les dije queda así como plástica me encanta vamos a doblar así a tomar la imagen de la mariposa que desea hay muchas en google y muy lindas voy a aplicar silicona líquida aunque debe haber aplicado silicona caliente para pegarla más para que fijara más rápido voy a sacar estas antenitas y así que no se pega del todo que queda así como una mariposita de verdad y a la base le voy a dibujar florecita. hacerle más pétalos para que quede más grandecita esta flor y ya hacemos florecitas así para decorar bien esta base las hojitas voy a pintar con esta pintura acrílica fucsia, le apliqué un poquito de blanco para que no me quedara muy oscuro y me voy a pintar todas las flores así o vamos a pintar todas las flores y seguimos con estas más pequeñas, ya las pinté todas Ahora voy a hacer una sombrita con pintura acrílica más oscurita, fucsia. Vamos descargando el pincel y empezamos a hacer así, como una sombrita. Creo que Es muy fácil. A desvanecer la pintura. La aplicamos, descargamos y desvanecemos un poco. Vamos a hacer este paso con todas las flores voy ahora a tomar pintura acrílica lila y voy a hacer como una sombrita descargamos y vamos siguiendo así vamos pintando así ahora voy a darle lucecita con pintura acrílica blanca, esta lucecita o oh, para delinear también se puede hacer con pintura acrílica café, más adelante lo hacemos para que vean que queda también muy bonito y vamos desvaneciendo tenía este pincel viejito pero también lo pueden hacer con un pincel normal o con palillitos hacen varios punticos para que se vea bien bonito. Así. Con pintura acrílica café el centro. Y lo mismo voy a hacer con pintura acrílica amarilla. Las hojitas hice lo mismo. Las pinté verdes y con verde más oscuro vamos desvaneciendo como para darle una sombrita. Ya se desvaneciendo y se ven como mejor. Vamos a hacer ahora el palito de cada florecita miren que con café también queda bonito y ahora voy a harinar con blanco para darle también como una luz como para que resalten esas hojitas así nos quedaría ahora voy a utilizar un cordón y acá utilicé una perforadora pero no se lo recomiendo porque de pronto lo dañan esto es icopor hice un ensayo y por nada que daño esto es mejor que en vez de perforadora lo hagan con la tijera y con cuidado de no dañarlo porque el icopor es delicado voy a tomar el cordón pueden utilizar cualquier cordón voy a hacer acá el nudito que esta sería la cogedera Y listo. Voy a poner acá chocolates. Y por último, la tapita. Y así hemos terminado. Amigos, si les gustó el video, manito arriba, compartan el video con sus amigos. Y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.